Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno eh, La verdad es que ayer se me olvidó subir vídeo y bueno, es que estaba estaba ocupado También es que estaba cansadísimo por el tema de haberme ido a subir a la montaña Y también tenía que descansar un poquito, yo creo, ¿no? Que ya sabes que los domingos hay que descansar aún así, como este año es bisiesto, yo me había propuesto eh, subir un vídeo cada día Pero como este año es bisiesto, tiene 366 días Pues bueno, va a quedar ahí un día que... que que no va a tener vídeo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, el caso es que ayer lo que estaba haciendo, estoy trabajando en un proyecto personal que bueno, ahora mismo lo que estoy haciendo es ahora mismo lo que estoy haciendo es como un, un prototipo o algo parecido para que eh, pues varios usuarios pues, puedan hacer una prueba de de lo que es la aplicación y de esa manera pues encontrar un feedback o algo de eso para que de esa manera esos primeros testers de la aplicación me digan, eh, me den un feedback de, de esa aplicación, entonces así poder, poder mejorarla, pero ahora mismo no puedo decir qué es porque está en una, en una etapa bastante temprana y bueno, es un proyecto eh, propio, que además se me ocurrió andando por la montaña, la verdad es que ya tenía otros proyectos pensados, pero al final con lo que supone hacer un proyecto personal, aunque seas eh, desarrollador o programador, como lleva tanto tiempo, eh, lo vas dejando, lo vas dejando y al final no terminas haciendo nada. Y es verdad que eh, implica tanto tiempo y tanto trabajo eh, dedicarle a un proyecto como es una aplicación o una página web que al final terminas sin hacer sin hacer nada. Y, y eso que, que bueno, yo antes de trabajar, pues sí que he hecho, he hecho alguna página web y tal, pero claro, eh, cuando tenía todo el tiempo, ¿no? Cuando tú estás estudiando, por ejemplo, eh, no es lo mismo que ahora que estás trabajando, en la que tienes que poner toda tu concentración, eh, gastas bastante energía, y cuando terminas la jornada, pues la verdad es que no te queda energía, y pocas ganas tienes de, de seguir trabajando, ¿no? Y más sobre todo si es en el mismo campo eh, Por ejemplo, a mí no me importaría pues hacer un vídeo, editarlo y tal Aunque también lleve trabajo o yo que sé, o hacer deporte eh, Porque no tiene nada que ver con el mismo tema, ¿no? Con la programación, en cambio, si tengo que hacer eh, después de mis horas de trabajo Pues seguir programando, pues la verdad es que termina siendo bastante cansado Pero bueno, la verdad es que este proyecto lo he cogido con ilusión pero me doy cuenta que, claro, hoy por ejemplo en el trabajo, pues han salido cosas, han salido cosas y, y claro, pues se me, se me han atascado un poco, se me han atragantado un poco. Y bueno, digamos que tirando el hilo, tirando el hilo, al final cada vez es más difícil de controlar el trabajo porque vas encontrando, vas encontrando cosas que, que arreglar o cosas que mejorar. Y claro, al final nunca, nunca terminas. El objetivo. Eh, sería para un programador, un desarrollador Es dejar las cosas mejor que como estaban antes Por decirlo de alguna manera eh, no, ir, no dar pasos hacia atrás Sino bueno, dar pasos hacia adelante eh, Si no consigues llegar al punto en el que tú querías Al menos eh, déjalo, déjalo mejor Pero bueno eh, No se puede abarcar todo lo que, lo que te gustaría Y lo que al principio parecía algo sencillo y algo fácil Pues parece que, que se termina complicando pero bueno eh, supongo que los que trabajáis pues más o menos me, me entendéis pero bueno yo por ahora hoy creo que me va a tomar un día de descanso aunque es lunes no sé si me va a poner a programar un poco la aplicación esta a lo mejor sí porque sí que me apetece avanzarla porque el proyecto está interesante pero no tengo ni idea porque también estoy vago, sobre todo por eso, por... No sé si se puede decir haber fracasado, pero que no te hayan salido las cosas, ¿no? Pero sí que se siente como un fracaso o algo de eso. Eh, realmente esto me pasa, me pasa muy, con, mucha, con mucha facilidad y con mucha normalidad. Eh, que cuando las cosas no me salen, pues me siento un, poco de fra... eh, siento un poco de fracaso y me siento frustrado. Pero bueno, supongo que eso hay que... Hay que tragar con eso y, y continuar la vida, que a fin y al cabo, si la única complicación que hay es que no te salen las cosas, pues bueno, el día siguiente probablemente termine sacando y si no, pues nada, pues pides ayuda, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, pues nada, yo lo dejo aquí, no quiero hacer el vídeo más largo, espero que hayas disfrutado del fin de semana, yo ya pensaba que podía ir a, a Ávila, que este fin de semana pues podría haberme ya escapado a visitar a mi familia, pero no. Parece que hay que esperar otra semana más para pasar de siguiente fase. Y quién sabe si viene siendo una semana más o un mes más. Espero que no sea un mes más porque la verdad es que ya pasa, ya pasa mucho tiempo. Ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que, que bueno, vi a, a mi familia. Y, joder, hay ganas de, de verla. Supongo que todos los que estáis confinados pues y los que no estáis con vuestra familia pues al menos tendréis ganas de, de verla o tendréis ganas de ver a vuestros amigos, pero bueno. Pues nada, yo lo dejo aquí, espero que, que os vaya bien el resto del lunes y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.